Concluyendo, cesando una etapa de más de 40 años con la sabiduría ancestral aplicada a este tiempo, quiero invitarte a un curso de cursos, una especie de resumen de lo más importante de todo lo que hemos ido trabajando durante estas cuatro décadas como sabiduría ancestral chamánica aplicada a este tiempo. Tema de salud, tema de emprendimiento, creatividad, tema de sanación, tema educativo, en fin, manejo de energía. Todo esto resumido en un curso de un semestre online, de manera virtual, para que quienes quieran saber el sendero de la sabiduría ancestral, del chamán, del hombre de sabiduría, de, en fin, ese conocimiento secreto, hoy convertido, para quienes así lo deseen, en un estilo de vida. Esto está a punto como sea